Ferecillas, ¿cómo estáis? Estoy encantada de que estéis por aquí en una sesión de dibujo, una sesión de bocetos que voy a estar haciendo en esta tarde. Estoy presentando los materiales que pretendo utilizar, aunque luego finalmente ya veréis que solo voy a utilizar dos de ellos. Estos en concreto es, eh, bueno, son Unipin, de todas formas, os dejo todos estos materiales en la cajita abajo para que sepáis cuáles son y todo. Eh, voy a estar utilizando un Unipin, el 0.3 y el 1.2. Luego también tengo por aquí los tipos típicos Piloc GTEC C4 este que estáis viendo es en negro y hace no mucho compré este que es como en un color así eh, tierra, un color marrón y al final veréis que es el que voy a estar utilizando junto con este Ecoline que es en un tono 202 que tiene una punta bastante bastante gordita pero me gusta mucho el tono había otro tono de amarillo que me gustaba más pero elegí este así que bueno bien está, voy a estar utilizando las propuestas que os dejé abajo en mi newsletter por si no lo sabéis tengo una nueva newsletter que voy a estar subiendo y compartiendo todos los meses con la gente que se suscriba os dejo bueno por ahí la información abajo también en la cajita y mirad eh, os dejé como link uno de estos tweets en los que vienen como un montón de ejemplos o un montón de propuestas de días importantes de junio así que eh, como tampoco tenía como mucha idea ni tenía como nada más allá pensado me pareció buena idea coger esta lista y empezar a dibujar sí que es cierto que que hace un ratito porque esto ha sido casi en el mismo día eh, os pregunté a través de Instagram os dejo también por aquí mi red social alguna propuesta o alguna cosa que quisierais que dibujara en este vídeo y pues nada, aquí lo tenéis, ya lo iréis viendo después, ahora mismo el primer día que estábamos dibujando es el día del huevo, el egg day o sea me hace tantísima gracia de verdad que existan días de esta manera como que no te esperas, es que al final cada cosa, prácticamente cada cosa que existe en el planeta tienes su día y eso que el año solo tiene 365 días pero bueno, el día del huevo me ha parecido una cosa como muy muy divertida de dibujar, así que me he imaginado cómo serían los dos estadios así que puede tener el huevo así con su cáscara celebrando y luego el otro huevo que ya está como abierto y está más así como expandido con su yemita afuera y que a lo mejor no lo está pasando tan bien, pero bueno el siguiente día que me ha hecho muchísima, muchísima gracia es el día de abrazar a tu gato, yo sabéis que eh, gato como mío, como propio no tengo, a veces eh, tengo gatos de acogida y me parece algo eh, mega, mega divertido porque sí que es verdad que los gatos por lo general eh, ya estén más tiempo contigo o menos, no son súper fans de que les han. Andes cogiendo, de que les andes Achuchando, de que les andes así eh, Abrazando Dándoles como demasiada, demasiada atención De ese tipo como tan cercana Así que este tipo de postura y todo me parecía Muy, muy divertido Al final esto es un tipo de de trabajo, bueno de trabajo no es un tipo de ejercicio que también eso vale para soltar la mano vale estar para estar imaginando eh, cómo podíamos hacer, cómo podíamos elaborar la idea, sí que es cierto que eh, alguna en alguna de las imágenes he tomado algún modelo porque no sabía exactamente bien cómo a lo mejor centrarlo y, y dibujarlo pero por lo general eh, este tipo de dibujos me gusta hacerlo como desde la imaginación y luego aparte veréis que no hago boceto previo, no solo utilizar un lápiz no suelo utilizar nada para hacer eh, como un previo organización o una composición entonces lo hago directamente a cómo sale sí que también es una muy muy buena manera de aprender a dibujar a mí me parece porque es algo que te obliga a también tener en cuenta el espacio el dónde van colocados cada cerca de elementos si es una persona donde tiene colocado eh, con, con relación por ejemplo la cabeza con el cuerpo si hay algún otro elemento como iría ese elemento también encajado dentro de la composición es una cosa que llevo practicando muchísimo, muchísimo tiempo, también es cierto que porque mi estilo, lo tengo bastante, bastante trabajado, entonces es como que eh, en mi cabeza está la imagen ya completa y solo tengo como que rellenar esos trazos que tiene en mi mente ahora, eh, bueno, me he saltado antes el día del de donut que lo tengo por ahí, luego lo veréis en la en el repaso final, pero porque me acabo de dar cuenta ahora que estoy haciendo el audio que no lo he hecho, no lo he grabado y ahora estoy con una de las propuestas que me habéis dejado, que es el día de la tortuga marina, que es el 16 de junio, creo que no he puesto a final, el, el día en concreto pero bueno, eh, me ha parecido tan cute y tan genial hacer estas tortuguitas marinas al, principi al principio, pensaba en hacer como que la tortuga fuera más adulta, pero sí que este toca al final he intentado imaginar cómo lo podía encajar y la verdad es que no estaba nada segura con ello así que he preferido hacerlo como más infantilizado, porque sé que, a ver, es tirar un poco a lo fácil yo lo sé, pero sé que eh, lo voy a poder encajar bien y que más o menos va a salir como quiero así que pues nada aquí tienes estas tortuguitas yo no conocía este día la verdad así que muchas gracias por la persona que, que lo ha propuesto otra de las propuestas también ha sido el dibujar unas margaritas, dibujar así como unas florecitas. Esto la verdad es que eh, dibujar este tipo de plantas que estamos aburridos y saturados de verlo por todos los lados, si eres o estás en un momento en el que no se te ocurre nada que dibujar, o sea, margaritas es una cosa que es mega sencilla, mega fácil y te pone como en el modo de empezar a dibujar. Tu cabeza no tiene y tu mente no tiene como que estar como sobresaturada pensando... Cómo hacer o cómo encajar un personaje con el otro, cómo componerlo, qué elementos añadir. Sin embargo, las margaritas y las florecitas, estos así como pequeños detalles, es algo muy sencillo con el que empezar a trabajar en cómo va a estar tu mente dispuesta para el futuro trabajo, el, el siguiente trabajo que tenemos que hacer. Así que ahora mismo voy a poner con el siguiente de las o la siguiente de las propuestas y es alguien esperando al autobús porque que alguien estaba esperando en ese momento en autobús me ha parecido también como muy muy interesante y muy gracioso porque eh, la postura de esperar puede ser, o sea, puede tener tantas, tantas, tantas versiones yo he decidido mantenerlo en una versión como un poco más positiva, hay una persona aquí, una muchacha que está como tranquilamente con su música sí que es cierto que a lo mejor depende un poco de eh, si ese autobús está llegando a tiempo, de la prisa que tú tengas de, eh, bueno, todas esas cosas que implican, o a lo mejor hay muchísima gente alrededor y no estás tan cómoda o no estás tan cómodo bueno, aquí pasa en Bristol que por lo general o sea, hay muchos autobuses está más o menos bien comunicada la ciudad pero sí pasa que suelen tardar y suele haber muchísimos retrasos es más puede ser que en la pantalla te aparezca que el autobús que estás esperando casi va a llegar y de repente de repente desaparece como esa notificación del autobús y resulta que por lo que sea se ha averiado se ha cancelado ese viaje nadie te ha avisado de nada estás ahí esperando muchísimo rato entonces esa actitud sería diferente esa es la actitud que me ha, que me ha tenido o que eh, yo he experimentado muchísimas veces pero bueno, no pasa nada porque esta muchacha en concreto ha decidido estar ella tranquilamente Así que ya lo último solo le he puesto unos cuantos detalles para que se entendiera el contexto en el que ella está esperando. Como tiene su música puesta, está en un momento como muy tranquilo, muy relajado. Imaginad a dónde va, imaginad a lo mejor si ha quedado con alguna amiga, con algún amigo o si va a lo mejor a trabajar y le encanta su trabajo. Bueno, hay cada uno que haga, que piense el, la situación que considere o a lo mejor va a haber por ahí algún amor, quién sabe. Ahora estoy con esta nueva propuesta que también me ha parecido súper súper divertida que es la de las palomas tomando el té esto la verdad es que al principio eh, bueno al principio mientras estaba pensando un poco así haciéndome una idea general de cómo podía hacerlo tenía planteado otra como otra escena en sí pero bueno al final de, decidí que estuvieran como las palomas integradas que fuera como una especie de, de mmm, momento real de tomar el té con tazas a tamaño persona, con una tetera a tamaño persona, pero que por lo que sea, pues estas <risa> estas palomas están humanizadas y ellas también están tomando el té tranquilamente a lo mejor tenía que haber hecho alguna mano humana así como para que se entendiera un poco más pero bueno, no pasa nada me ha eh, parecido muy muy gracioso humanizarlas poniendo estas pequeñas pajaritas haciéndolas así como muy elegantonas, ella me mientras toman el té, a pesar de que hay alguna que está un poco más en problemas que otras, pero bueno y ahora finalmente pues ya sabéis le pongo este amarillo, quería hablaros también acerca del cómo utilizo el color para estos sketches realmente es como darle un poco de vida tampoco, o sea no es el aplicar este color no Estoy como trabajando nada con ello, ni practicando nada, simplemente me gusta el cómo queda, o sea, no hay nada más allá. En otros momentos o con otros, a lo mejor tipo de bocetos o sketches, sí que eh, me gusta trabajar otros materiales y probar cosas, pero en este tipo de bocetos rápidos, eh, divertidos, que utilizas como para soltar la mano y para estar en un momento así tranquilo, y en un momento de imaginación y de estar contigo misma viendo también eh, hasta dónde llega tu imaginación el cómo te puedes plantear todas esas a lo mejor propuestas que te vienen o todos esos temas que a lo mejor eliges mientras quieres empezar a, a, a hacer estos dibujos así que ya os digo que este amarillo es puramente decorativo no tiene tampoco mucho mucho más allá pero bueno ya en otro momento a lo mejor sí puedo hacer algún vídeo trabajando un poco más todo lo que son más gamas de color o a lo mejor Practicando para mí lo que serían otro tipo también de, de, pues no sé, técnicas. Ahora voy a pasar a hacer esta que también, bueno, es que todas han sido muy divertidas en verdad. Eh, ponía como tartazo o algo así, creo que estaba leyendo, entiendo que es por la polémica hasta que ha habido hace poco del tartazo que se ha llevado la Mona Lisa por una persona que estaba haciendo un reclamo y estaba haciendo como una especie de, de llamada de atención y performance acerca del de cambio climático y del problema con, con el medio ambiente así que eh, tampoco no sabía cómo encajarlo muy bien, así que bueno, lo he mantenido un poco simple, la verdad es que a, este, a esta composición no le he dado demasiadas vueltas sí que es cierto que la expresión de ella en mi cabeza era diferente y al final me ha salido esta no estoy completamente o no estoy, no estoy muy contenta del todo con ella pero bueno no pasa nada porque al final también el, el, cuando te estás dibujando sin guión y sin línea hacer este tipo de, de dibujos también te hace pues, que a veces no llega a tener el resultado que tú quieres pero bueno, ahora por último estoy haciendo esta última, penúltima propuesta en verdad que es un mapache de vacaciones o mapaches de vacaciones aunque yo al final lo he dejado solo en uno sí pensé en ponerle en como una postura como que se le viera más la cara y que fuera a lo mejor un poco más tradicional pero sí que es cierto que si está de vacaciones me he imaginado a mí de vacaciones que hace tantos años que no voy a la playa y me he imaginado el cómo estaría yo si estuviera en la playa y estaría así como panza arriba tomando el sol tranquilamente sin que nadie me moleste y si alrededor hay mucha gente y hay muchas cosas y mucho ruido es que estoy en la gloria y me da exactamente igual la última propuesta es de Marian, Marian Mundo Ilustrado que es ilustradora, la propuesta del mapache también es de mi amiga Sana estas en concreto las digo porque sé que son ilustradoras, sé que están en redes sociales, entonces eh, supongo que no les importará que comente así sus nombres, no pasa nada bueno, de todas formas igual os dejo sus redes sociales por abajo para que vayáis ahí a bichearlas, entonces eh, Marian me ha propuesto una, o como una salida al campo, un paseo por el campo, así que yo me la he imaginado, a ella paseando tranquilamente, además eh, me ha parecido como interesante ponerle como todos sus materiales de arte también, que sí las acuarelas, los pinceles las paletas, así como que tiene tanto en la mochila que se le van cayendo por el camino y no sé, la verdad es que lo he disfrutado un montón bueno, los estoy disfrutando todos un montón en verdad, son ejercicios que además son muy rápidos y es solo dejarte llevar, llevar, llevar, así que ya lo último, le he incorporado a sus dos gatitos bueno uno me ha quedado mejor que otro y ahora me di cuenta de que podía haber puesto a Petty, que es uno de los personajes que ella suele dibujar y pero bueno he puesto así como dos pajaritos al fondo que podrían también hacer como las veces de Petty. así que nada estoy poniendo aquí al final una especie de, bueno como un, un pequeño texto siempre también me gusta acompañar este tipo de ilustraciones con un poco de texto también ayuda un poco a la contextualización Y luego también como que me parece curioso el que vaya el texto ahí tomando la forma de todo el dibujo y así No sé, me parece que siempre queda bien Y la demás también te hace pararte un poco a mirar más el dibujo Y no como hacer una pasada rápida como muchas veces nos pasa Que hacemos una pasada así mega rápida y no nos fijamos en los detalles ni nada Así que el texto por ahí puede ayudar y bueno florecillas hasta aquí ha llegado el vídeo voy a haceros un repaso así rápido para que también os fijéis en los detalles de cómo han quedado estas dos páginas espero que lo hayáis disfrutado espero también que uf, a lo mejor os sirva de motivación para hacer también este tipo de ejercicios que de verdad que te pasas una tarde estupenda dibujando así que bueno no mucho más espero que tengáis una muy muy buena semana y nada nos vemos dentro de poquito también siempre te digo que te puedes suscribir al canal que me ayuda mucho también le puedes dar un like si te ha gustado el vídeo Me encantaría eso porque además sé Que este tipo de contenido os va gustando Así que bueno, tened muy muy buena semana Y nos vemos la siguiente Chao chao ¡Mua!